La sal del mundo salió de unas pocas tierras que fueron entregadas. Militares, soldados, penetrando la tierra, vendiendo la tierra, regalando la sal. Montañas de sal que salaron las comidas del mundo. La mujer de sal es condenada a huir. Puede ser mujer mientras no mire. Puede ser mujer mientras huye. La mujer de sal será toda de sal si mira. El hombre le ha prohibido mirar. La devolverá el polvo de sal si mira. La mujer de sal, para seguir siendo mujer, no debe mirar. La mujer de sal, para seguir siendo mujer, debe huir por el camino. Nunca detenerse. Nunca mirar. La mujer de sal solo puede avanzar. Una vez escuché un, una, un testimonio de, de una chica de República Dominicana de, de un relato de la travesía que hace hasta para llegar a Estados Unidos. De alguien... Eh, de esta potencia de estas mujeres, de realizar una travesía de ese tipo y ser contado como un discurso de, de éxito. O sea, como una potencia, eh, una potencia detrás de ello que me, que me cautivó profundamente y ahí, me, y ahí como que tomé la decisión de decir yo quiero, yo quiero sumergirme en, en, en, en estos viajes de estas mujeres migrantes, en esto que está impulsado por un deseo que en un momento dice yo me voy y sin saber todo lo que hay en el camino, deciden como dejar lo que tienen atrás y aventurarse a un nuevo universo del cual no tienen ni idea. Entonces todo lo que sucede en esa travesía, o sea, no me importa tanto de dónde parten a dónde llegan, sino todo el proceso que acontece en ese, en ese, en ese camino, que es largo, que está lleno de un montón de accidentes, este, de un montón de circunstancias en las cuales tienen que desarrollar estrategias para sobrevivir, porque lo que importa ahí es la estrategia para sobrevivir y el deseo profundo de llegar. Eh, entonces a mí lo que me motiva es esa potencia, esa, esa, ese poder que hace este, enlargarse a una aventura como esa por un deseo de algo mejor. También hay algo que en los últimos años ha incrementado profundamente el, número, el porcentaje de mujeres migrantes que hay dentro del número de los migrantes. O sea, en los, 50, en los últimos 50 años es, más, es como el, el 50% son mujeres, cuando antes eran 2, 3. Entonces hay algo que ha cambiado. Entonces eso me parece muy interesante. Entonces lo que intento en este proyecto de investigación realmente no tengo idea hacia dónde llegar. <risa> lo que me interesa es también, así como las mujeres su viaje, me interesa el viaje en sí mismo, ¿sí? para llegar a un lugar que no sé cuál es. Entonces yo me como un poco mi, mi desafío es como perderme en, en un mar de cientos de mujeres a través de encuentros, porque yo, a mí lo que me importa siempre es el encuentro, el acontecimiento, lo que sucede, los procesos de afectación mutua. Entonces lo que he diseñado como metodología, lo que hago son unos talleres de encuentros con ellas para desarrollar dispositivos de relación donde de alguna manera yo entiendo que la experiencia vivida conforma una musculatura en el cuerpo o sea que en realidad eso es lo que te hace poder seguir afrontando la vida ¿no? este, de otra manera entonces el, los encuentros con estas mujeres tienen que ver con eso como poner en juego la musculatura adquirida ¿sí? a través de procesos donde construimos este, sentido, donde producimos cosas. Todo ese es mi viaje, de que, que estoy metida ¿no? a largo plazo, en lo que estoy haciendo. Las mujeres que vienen de zonas de periféricas del mundo para llegar a los puntos centrales económicos y políticos del mundo, como Europa y Estados Unidos. A su vez, todo esto, por supuesto, que está relacionado con, un, con procesos, con modelos económicos, porque son de estos lugares donde se extraen y son de estos lugares donde las mujeres, ¿no? los migrantes, parten para llegar a los centros donde eso que se extrae llega. O sea, está profundamente relacionado los modelos económicos, sobre todo que aquí que por ahí estamos relacionados con todos los procesos de extractivismo, con los movimientos migratorios. Como formular algo, lo cual a mí me parece muy importante en el medio de un camino, formular algo, porque es, esa formulación te permite seguir como analizando y, y procesando el propio viaje. ¿no? Es como si hicieras una parada en el medio del viaje y te sentaras a comer con alguien y en ese comer con alguien procesas charlas, intercambias y puedes seguir como entendiendo y analizando tu propio viaje venía trabajando con la sal la sal como elemento polisémico ¿no? de, todo lo que, de todos los sentidos que ahí se levantan y, y, y toda su, eh, su connotación histórica pero también aquí agarraba como un anclaje súper fuerte en lo que tiene que ver con los salares el litio, el yodo, las almueras o sea, todos los procesos ¿no? de la minería en relación a la sal que tenía Chile entonces también me ha permitido como, como profundizar más en lo que tiene que ver con este extractivismo en relación a, a, la, a lo minero y toda la complejidad que hay alrededor de eso. Entonces lo que estamos haciendo acá un poco es, eh, es poner en relación, a mí me interesa más poner las cosas en relación más que levantar discursos entonces poner en relación el tema de la sal de los procesos económicos y de los migrantes. La instalación se conforma en base digo, a, a este dispositivo que está conformado por... Algunas toneladas de sal y audios, que estos audios, son, son, audios que son resultado de las afectaciones de los encuentros con estas mujeres migrantes. Quiero decir, no son testimonios. Yo en realidad trato de evitar el testimonio, porque me parece que si no estamos haciendo lo mismo. Voy y extraigo sal, voy y extraigo un testimonio para hacer una obra. Entonces lo que trato de trabajar es sobre la afectación de los cuerpos y entonces en los talleres trabajamos sobre la afectación que produce sobre, sobre ellas la experiencia y quizás esto es algo que va en paralelo donde se procesa la afectación en mi propio cuerpo de la relación con la potencia de estas mujeres migrantes. Entonces los textos salen de esos encuentros son, son textos escritos especialmente para a partir de eso y, y textos que están escritos en colaboración con dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. Cuando llego, pierdo todo derecho que yo tenía en mi país ...pierdo la oportunidad de trabajar legalmente... ...pierdo la tranquilidad de transitar libremente". Me gusta mucho la idea de mar... ...que el mar que es inabarcable... ...entonces este, me gustaría inclusive poder seguir... ...si pienso en cómo sería la instalación... ...pienso que podía seguir llenando de montículos y voces... ...hasta que fuera absolutamente inconmensurable como es el mar... ...inconmensurable como es una experiencia de travesía... ...y trabajo sobre esa idea del silencio porque... ...es tan compleja la travesía que inclusive cuesta, o sea, vive en el silencio, o sea, es, es muy difícil de darle forma, digamos, de alguna, ¿no?, porque los afectos son en el cuerpo, o sea, yo te puedo, lo que te hago es contar un relato, por eso me parece que esto debería, tomamos la decisión que fuera a textos más poéticos, ¿no?, más literarios, porque es una forma de darle, es una manera quizás que encontramos de darle forma a ese silencio que tiene que ver con esa afectación en el cuerpo, aquello que no puede ser contado, ¿no? la afectación en el cuerpo no puede ser contada, lo único que estamos contando es un relato, entonces quizás necesitamos como otro, otros mecanismos para, darle, para esculpir eso, aquello que no, puede, que no da cuenta, me, me ha resultado como fascinante, porque si sí es, es, es, hay un momento, de los encuentros con estas mujeres, con las mujeres migrantes, son, son absolutamente, son increíbles, o sea, los procesos que, que hacen, esa potencia que hace, que en un momento dice, ¡ya me voy! Puerto. Es estar deshecha por dentro, sin ganas de pensar, sin ganas de sentir, y aún así voltear y tomar la mano de tu hijo y decirle, ya casi llegamos. Uno de los textos que, que está hecho en base a eso, que se llama La Mujer Bala, que es esa cosa de que, ¡voy! ¡voy! En general, inclusive, tienen muy poco conocimiento de lo que allí, allí ocurre. De hecho, te lo dicen. O sea, si llega una, la segunda vez que lo hacen, porque a veces atraviesan más de una vez, es peor, porque ahora ya sabes lo que te enfrenta, entonces quiero decir, la mayoría de las veces, casi todas, no saben en lo cual se van a enfrentar, entonces cómo puede ser tan profundo ese deseo que hace que, no porque aparte la mujer está doblemente vulnerada por ser migrante y por ser mujer. Todos tenemos un grito de guerra, un switch que nos levanta y nos dice adelante, el mío es Jerónimo. Pues no encarar el proyecto en lo que ella se enfrenta, sino lo que le permite Lidiar con todo eso que se enfrenta. E -e ese es el foco. Claro, soy mujer y, y esas son, digo, y me. Y me, y me, y me o sea, y, y realmente me alucina cuando escucho esto porque hay cosas que entiendo. O sea, porque todos tenemos una travesía en algún momento. Todos hacemos unas travesías. Es cuando se te enchina la piel y todo el esfuerzo de tu viaje se traslada a sonrisas. Esa fuerza dentro de mí de intentarlo una y otra vez. Todos esos obstáculos que tuve que pasar pero lo logré, alegría, poder descubrir y ver las cosas hermosas en medio de la nada. Es la meta de mi vida, vida, mejorar, es la meta de cualquiera, al menos eso aprendí, al menos eso me enseñaron, al menos eso en algún momento me lo inculcaron, no darse por vencida, no rendirse, pero si al menos mi vida fuera aceptable, pero no, mi vida fue y es un asco insoportablemente asquerosa. Y para mí, bueno, yo tal vez me lo merezco. como Me alucina esa... O sea, la, hay mujeres que en un mes cru, intentaron cruzar tres veces esa cosa, y yo voy, me devuelven y voy, me devuelven y voy, tengo que ir. Este, hay, hay otro texto que tiene que ver con el momento en el que dice, ya no más, que es como la mujer saturada. Entonces lo que trabajamos con el dramaturgo es en base a eso, a, a cuáles son o sea, ¿a qué le dice ya no más? a qué, no? Y, y, y cómo eh, complejizarlo y universalizarlo, porque en realidad, por más que parte de un hecho puntual, lo que me parece interesante, así como sucede aquí. O sea, aquí estamos hablando de la sal, pero también esto es un desierto y puede ser un mar y puede ser, ¿no? Entiendes, me interesa cómo cuando se complejiza el sentido. Eh, pero entonces estos textos salen como de esa de esa relación. Hay un texto que tiene que ver con la mujer perdida, que es esa la pérdida en el desierto, porque tiene que ver con relatos, cuando te pierdes en el desierto y empiezas a caminar en círculo, pero en realidad también tiene que ver con tus propias decisiones, en esa decisión de partir, pero que vuelves otra vez al mismo lugar. O sea, ¿qué pasa con esa mujer? Este, ya no solo físicamente, sino que pasa con las decisiones a tomar. Estoy tamborileando la tierra con mi pasar, rayando el barro, quebrando dunas, levantando el polvo, zarpando arenas del desierto, rebotando entre piedras, saltando muros, engañando aduanas, me detienen, me interrogan, me revisan, me deniegan, me devuelven, me rechazan, me vigilan, me expulsan, me obligan a volver. Nada me detiene, nada me detendrá. Tiene una cierta dramaturgia, en, me gusta pensarlo como, como espacial. O sea, ahí, ahí está la mujer mariposa que tiene que ver con los movimientos migratorios de las mariposas. De la mariposa imperial, que es una mariposa que es muy loco ese relato. Y me la cuenta una mujer migrante. Hay una mujer migrante que todos los años salva mariposas migrantes. Porque la mariposa migrante sale de México para ir a Estados Unidos y después vuelve, este, siguiendo este, las ondas ¿no? de, de, de, de la tierra. Entonces es pues esa, por ejemplo, la mariposa migrante tiene como pues una mirada ya múltiple y, y, y mucho más, ¿no? más arriba, la bala, la, la, la, la saturada que está en un punto, la en circular, yo soy yo trabajo en escena con los cuerpos, trabajo en espacio, este, más que nada, entonces, este, tengo como... bueno, me clava así como, digamos, la dramaturgia en el espacio, aunque esto sea aquí, cómo esto se puede mover, como a partir de los textos. Y son textos que, en realidad, están en un, en una, un lugar de imagen. O sea, a mí me interesa muchísimo la imagen ya sea, o sea visual o cómo el texto puede tallar en imagen. Entonces, no tiene que ver tanto con la... o sea, hay textos más concretos, hay un texto que es como un root movie, que es la, el relato de, de, de un viaje. No como cada palabra puede desenterrarse como palabra y estallar. No me hagas más soplar las felitas. No me pidas que pida deseos que no se van a cumplir. No me des regalos. No quiero fiesta. No quiero aplausos. No quiero abrazos. No quiero años. No quiero pastel. No quiero globos. Todo eso es una mentira porque no es nada esa pequeña fiesta comparada con la verdad inmutable de la muerte que es tan grande como el desierto. Que, que, el, que el misma, la misma instalación como que proponga o incentive una cierta relación de los cuerpos en el espacio. O sea, tienes que acercarte. Tienes que depositar tu cuerpo en un lugar que hace mucho sol ahora el en mediodía. Entonces eso también empieza a componer una especie de dramaturgia móvil de esos cuerpos y el otro cuerpo que escucha puede estar viendo otro cuerpo que está depositado en ese espacio. Entonces también como la se va conformando una visualidad con las propias personas que recorren el espacio. Estamos hablando de cuerpos en un territorio. Entonces también en el acto de recorrerlo se transforma, se compone una nueva imagen que también ...repercute en el que está transitando. Causa, estoy tamborileando la tierra con mi pasar. Rayando el barro, quebrando dunas, levantando el polvo... ...zarpando arenas del desierto, rebotando entre piedras... ...saltando muros, engañando a aduanas. La mordida de la serpiente de Cascabel es un ejemplo. Su mordida es como un lazo de fuego. Quiebra huesos con un dolor que quema y sube. Cuando escuchas el Cascabel a veces es tarde... Es natural que quieras tomártela enseguida. Al tercer día de caminar ya tus músculos están deshechos. Me acuerdo una vez que había que cruzar una carretera corriendo y yo no podía. Estas historias merecen ser rescatadas. Estas historias merecen ser contadas. Porque todos somos un eco de la mariposa imperial. Todos jugamos un papel de su historia. Todos tenemos un rol asignado, ya sea cortando sus plantas silvestres o talando sus árboles santuarios. Yo tenía los pies doblados y me acalambré varias veces, pero los de atrás se venían quejando. A uno de ellos le iba lastimando el fierro donde se pone el asiento. Fueron como unas tres horas. Los hombres de atrás se seguían quejando. El coyote gritaba, dejen de quejarse, que parecen viejas preñadas. Bien feo les gritaba. Las piernas y las manos se te llenan de espinas. Cuando alguien te da la mano para ayudarte a pasar un obstáculo, se te clavan más las tuyas y las de él. Luego, de llegar por unos tres meses, tu cuerpo sigue expulsando espinas. El desierto es un horno y tu cuerpo es la comida.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 Si hace mucho calor, entonces no hay serpientes.